Hola, Junyo Alington. Bienvenidas, bienvenidos a los jueves saludables y, y bienvenidos a este jueves. Vamos a practicar para esa esa experiencia de dejarse mover, dejarse mover por las intuiciones, los las corazonadas, la saludable corazonada. Se podría titular hoy. Muy bien. En esta saludable corazonada, simplemente eh, les puedo compartir que en, en, siempre eh, las corazonadas, cuando son escuchadas, eh, nos, nos indican el camino. Y, y realmente... Esta, este viaje que inicié hacia, hacia mi tierra fue decidido muy instantáneamente el día lunes y el día martes a las 0.10, o sea, cuando comenzaba el día martes ya estaba viajando. Había situaciones legales que resolver, pero esas situaciones legales se podían resolver desde España. Pero aquí tenías la oportunidad de hablar, escuchar, abrazar, estar de cerquita ¿eh? con integrantes de tu familia y la familia ampliada. Ahora mismo, en este, en esta, en este, en este ranchito, en este espacio, en, este, en ese árbol que está aquí, Marisa, pues la tierra la pinocha, los pinos, todo esto está hablando en nuestro campo. Y vamos a, a centrarnos, aunque le he dicho que pues, si era la saludable corazonada, vamos a hablar un poquito sobre eh, los ocho versos que tenía prometidos, que son también una, una forma mántrica, una forma de mantra, ¿no? Y que nos sirven para organizarnos. Sí, en mi experiencia con Chinen Chikun, y en mi experiencia de vida previo a Chinen Chikun, durante muchos años y siempre, la voz, el canto, la vibración de la voz siempre ha estado muy presente. Y cuando conocí Chinen Chikun y descubrí que habían ocho versos que eran muy determinantes en, en la práctica del Chinen chikun, chi -kun, eran como una base muy importante, y que además se podía cantar para mí significó también algo muy interesante. Hay muchas maneras de organizar el campo. Nosotros en los eh, jueves saludables solemos usar el sonido en, que también es un sonido, y es como EN, podríamos decir, que es la síntesis de los ocho versos. Vamos ahora a practicar un poquito el sonido EN ¿eh? para entrar en ese estado de conciencia amplificado, en ese estado de conciencia donde todo es armonía, donde todo se relaja, donde todo el cuerpo se transforma en espacio, en ese estado donde esa conciencia pura, autoconsciente, se funde a través de los pies con la tierra, se funde a través de la cabeza con el cielo, y se funde con todo el entorno, con toda la naturaleza, con toda esa expresión del planeta, de la humanidad, que es también universo. Entonces les voy a invitar que cierren los ojos. Y observen su postura, hagan de su postura sentados una postura muy saludable para que el fluir de sangre, de energía, para que el fluir del aire sea más fácil. Para que la conexión así se haga más evidente y la nutrición de chi se haga más potente. Cuando cerramos los ojos, traemos la conciencia al interior, al centro de la cabeza, y decimos el sonido. El sonido en, en principio, para principiantes, se dice con la boca abierta, dientes separados, la lengua relajada en la base, y surge como de lo profundo de la lengua de la mitad posterior, y... Se expande a través del paladar hasta las fontanelas, hasta Pai Hui o la Puerta del Cielo, que es la zona donde están las fontanelas posterior, anterior. Como si fuéramos bebés, esas fontanelas siempre van a estar abiertas. Entonces, al decir el sonido, eh, se produce una vibración, pero más que la vibración, que la vibración nos, lo que nos lleva es a una relajación pero más que la vibración lo interesante es darte cuenta que hay algo que observa y ese algo es ¿eres tú realmente? Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. relajas toda la columna estiras la coronilla el coxis baja cuando sube la fontanela posterior sube también el periné la zona por delante del ano y por detrás de la puerta de la vagina en las mujeres. ¿no? Esa zona que corresponde con el centro tendinoso del periné es una zona energética, como un centro energético, como una centralita. Cuando sube la coronilla, que también lo es, como un centro, una centralita energética, también se conecta con el periné y ambos suben. Entonces, esa puerta ¿sí? del, de todo el suelo pélvico se cierra mientras la puerta de la cabeza o la puerta del cielo está abierta. Y por otro lado, tus pies se mantienen separados y en paralelo, separados al ancho de los hombros. Las rodillas están alineadas con los pies y con la cadera. Mm algo observa en el centro de la cabeza y muy rápidamente te das cuenta que todo ya ha cambiado hay una sensación agradable en todo el cuerpo y todas las palabras las palabras que voy diciendo nos guían a todos, de tal manera que todos estamos escuchando las mismas palabras, se expanden. Esas, esa escucha se multiplica por todas las personas que somos de forma logarítmica. Y esto hace que entremos en una frecuencia común de forma natural, donde nuestros corazones. Aún se abren más y es algo que nos interesa mucho. Ahora en este campo está todo presente: está la naturaleza, los pájaros, la brisa, las nubes el cielo azul detrás de las nubes, mm. está la tierra profunda y están los árboles en su quietud, mm. está el agua, mm. Mm observa cómo todo se unifica formamos un campo un campo de conciencia un campo de información mm. están muy relajados los hombros está todo muy relajado todo el cuerpo se ha convertido en espacio espacio vacío Observa qué bien la respiración, la sensación que de profundidad. Y colocas una sonrisa en la cara o una, o una risa como la de ese pájaro. Permites que esa risa del pájaro penetre todas las células. La brisa, brisa, risa, penetre en tu cuerpo. Toda tu casa se ha convertido en un espacio en el centro del universo. Y todos estamos en el mismo espacio, sin espacio, sin tiempo. Todos estamos aquí, disfrutando. Relajados. Es una experiencia comunitaria, abierta. Y con cada uno de nosotros está toda nuestra familia, nuestros amigos, está toda la ciudad, está todo el país, está todo el planeta. Y en ti estamos todos y tú estás en todos. Es una experiencia gregaria, es una experiencia humana. Una experiencia de corazón nada ese corazón de espacio, ese corazón que es nada y que abarca todo. Y ahora, despacito, pues... Escuchar lo que vamos a ir hablando acerca de los ocho versos y puedes elegir escucharlo en la posición que más te apetezca. Toda la información que vamos a dar, pues si tú no la tienes aún, también podrás escribirme y pedírmela o a mi página de Chinen, Chinen Minyue, o por correo chinencuenca.com, o por el WhatsApp. Si estamos en grupos, en algún grupo, compartiré la información de los ocho versos para que puedan también repetirlos. Vamos a entrar en ello. Podemos suavemente escoger ojos abiertos ojos cerrados, mantenernos diciendo mmm, mmm, y, y sintiendo la, la potente y profunda y suave y relajada respiración. Muy bien. 因從一初 esos son los ocho versos en chino. Y ahora vamos a ir parte por parte. Pero vamos a darle otra vueltita más para que puedas repetir. Te voy a dar tiempo y yo lo voy a decir dos veces cada verso eh? la segunda vez te puedes unir o si lo sabes ya, la primera Y Wai, team, ne que la cabeza está abierta al cielo los pies abiertos a la tierra se traduce habitualmente como la cabeza toca el cielo los pies firmes en la tierra pero habla esencialmente de la receptividad de la unicidad La cabeza está abierta al cielo y los pies abiertos a la tierra. y El cuerpo se relaja, la mente se expande. El cuerpo se relaja quiere decir que a diferencia de lo que con, comprendemos como relajación habitualmente, desde de tirarnos, de, de dejarnos arrastrar por la gravedad, cuando el cuerpo se, relaje, se relaja es todo lo contrario. Se hace como ingrávido, bien enraizado en la tierra, pero no enraizado a fuerza, sino con esa apertura. El cuerpo se expande. ¿Mm? Y cuando el cuerpo se expande, la mente se expande dentro del cuerpo, ¿sí? la mente se expande dentro del cuerpo, se funde con el cuerpo, se expande. La conciencia, ¿eh? la conciencia ayuda a esa expansión, al expandirse el cuerpo se hace un cuerpo de espacio, un cuerpo de chi, como si fuéramos un globo, ¿sí? y al, al, cuando esa conciencia se expande, se expande y une todos. Se expande en el interior y se expande en el exterior de tal manera que ya no hay dentro ni fuera. ¿Eh? Y vas a sentir, ahora mismo estamos experimentando esa expansión. Esa es expandirse en todas direcciones. ¿eh? El cuerpo se relaja, la mente o la conciencia se expande. Guay, jing, nei, jing. Guay, jing nei, jing. Guay, jing. respeto. Respeto hacia todo. Respetas el afuera, pero también respetas el adentro, porque ya no hay fuera y dentro. ¿Eh? Ese respeto, ¿cómo entendemos ese respeto? Ese es, ese es, es el es el ser considerado con darte cuenta de el abrirte a, ya te has abierto en, el, en los versos anteriores, y ahora lo que estás haciendo al abrirte es darte cuenta ¿eh? de todo el mundo que te rodea y de todo el mundo interno. Si fuera hay ocho o oh, no o 799, 1999, más tú, personas, ¿eh? millones de personas en el planeta, dentro hay 30 trillones de células, solamente en células. Y de pronto dices, ay, ahí estaba todo eso, todo eso. Y entonces el ahí estaba todo eso, el darte cuenta y el ad, empezar a admirar todo eso es el respeto. ¿Eh? Cuando se respeta todos los niveles donde que expresan vida y, y la no vida aparente, dentro entra una, una especie de. De serenidad, de calma. Entonces, wai jin, nei jin, nei jin es serenidad por dentro. O un silencio. Seguidamente, el siguiente verso es. chen mao kung. Las traducciones son, las interpretaciones que estoy dando, son producto de haber pasado por distintos profes y también de haberlo llevado a la experiencia del cuerpo de vacío, del cuerpo de chi, cantándolo infinidad de veces en diferentes circunstancias. Y cada vez adquirir una nueva comprensión. el corazón de la mente es claro y transparente como agua de manantial la apariencia es humilde desde la práctica de Min Yue, ese corazón de la mente es nuestro, nuestra conciencia pura nuestra, nuestro ser verdadero ¿eh? es nuestro estado Mingyue. Y ese estado Mingyue es todo y a la vez es nada. Y por eso es humilde, porque no hay que ser ni más ni menos que, que todo lo que existe. ¿Sí? <todas> Inien pochi, inien pochi es quiere decir que desaparecen hay un solo pensamiento que es estoy estoy presente en lo que estoy escuchando estoy presente en lo que estoy diciendo un solo pensamiento quiere decir que todos nosotras, nosotros, este campo hermoso que formamos cada jueves, estamos disfrutando de esta unicidad totalidad. ¿no? Un solo pensamiento, un solo, una sola información. Y tenemos la claridad ¿eh? de que esa información está multiplicándose logarítmicamente por la cantidad de participantes, pero además está presente todo el campo de conciencia mundial de Chinen Chikun. está presente la conciencia amorosa del Dr. Pan con todas las conciencias amorosas de gente de todo el planeta, los que recién empiezan y los que hace mucho tiempo que están los profesores y los que nunca serán profesores pero nos enseñan mucho a todos los que transmitimos chinen entonces y ni en pochi en ese lugar no cabe nada más no cabe ningún otro tipo de pensamiento y el pensamiento intelectual queda muy pequeño la lógica la razón tiene poco corto alcance entonces Entramos en este pensamiento, en este compartir de unicidad, creando esta armonía, esta salud, esta fuerza, este chip potente que nos va nutriendo como, como comunidad y a la vez tenemos la certeza de que va nutriendo a toda la conciencia humana, a todas nuestras familias, a todos nuestros amigos. Estamos creando un cambio. En apariencia es pequeño. En apariencia. Shen Chu La mente, la conciencia se expande ¿sí? al universo. Se funde con el universo y ocupa todo el espacio-tiempo. Nuestra conciencia unificada, la, la fuente de la conciencia y la fuente del universo, se unifican. Salimos del tiempo dual. No hay pasado, no hay futuro, solo hay el momento presente. En el momento presente aprendemos a disfrutar de la vida real. Cuando esa conciencia se ha fundido en el universo, retorna y atrae el Chi puro del universo al interior del cuerpo. Shen yi chao ti, La conciencia penetra e ilumina todo. Iluminar es una forma de decir Atrae el chi puro y sutil, el chi tan fino del universo. Y ahora mismo explora cómo la conciencia desde la cabeza, el cuello, los miembros superiores. El pecho y la espalda alta, el abdomen y la espalda baja, los miembros inferiores, ¿sí? toda la columna, los pies, los dedos de los pies pasa y donde pasa, todo se nutre de un chi muy fino, muy puro, muy sutil. ¿Eh? Esa energía, esa materia oscura que constituye todo lo que se ve y lo que no se ve. Y que trans, transforma, transforma. Y de ahí, chou, shen, run, todo mi cuerpo está en armonía con el universo. Todo mi cuerpo está en armonía con el universo. Ya estamos organizadas, el campo, pero cada día puedes organizar el campo para ti, para tu casa, para tu familia, para el trabajo, cualquier circunstancia que estés realizando, cualquier experiencia, puedes ir repitiendo los ocho versos o uno de ellos, cualquier verso, ¿Mm? cualquiera de ellos puede ser repetido de forma individual. Y con eso ir entrando en un estado muy de calma, muy armonioso, muy en paz. Cada verso contiene la totalidad. Y luego de repetirlo muchas veces, ya puedes empezar a explorar cantarlos. Voy a hacer un canto. Este micrófono no ayuda demasiado porque anulas vibraciones. ¿eh? pero eh, nos acerca un poquito a la experiencia de los ocho versos. Entonces vamos a escuchar más allá de lo que vais a escuchar, ¿sí? vamos a escuchar la melodía de los ocho versos. ¿sí? El doctor Pan lo que hizo fue, desde un, un mantra o, o una recitación muy antigua, modificando algunos de sus versos y lo unió luego a, la, a una melodía también antigua que es la que van a escuchar. <tose> Silencio y pura paz, pura tranquilidad. Y en esa paz, en ese silencio, en esa tranquilidad, en lo profundo, Hay una alegría y además tú decides, decides la sonrisa. En esta organización del campo, puedes experimentar. Cómo el corazón se hace muy, muy relajado, muy abierto, a tal punto en que se unifica completamente. Y en esa medida, las, y la información que llega del universo es captada con mucha más claridad y la información que envías desde esa, ese ser verdadero está mucho más clara acerca de lo que tú quieres para tu vida, para tu cuerpo. Acerca de la nueva vida que quieres. Ahora despacito nos vamos a poner de pie. Manteniendo una respiración profunda. Y vamos. Ya que tenemos un arbolito aquí, ¿no? vamos a separar un poquito los pies. Primero vamos a ponernos con los pies juntos y explorar la verticalidad. ¿no? Y luego vamos a estirar toda la columna vertebral, elevando la coronilla, llevando hacia atrás el mentón, relajando los brazos y aguacando, disfrutando de los huecos en las axilas. El coxis guía hacia abajo la coronilla hacia arriba y entre las dos fuerzas se estira toda la columna vertebral el periné está cerrado cuillén hacia arriba es el centro terminoso energético ¿eh? el periné y vas a sentir tus pies abiertos a la tierra ¿eh? todo es acorde, todo es consonancia, todo es amigable y despacito llevas el peso a los talones y deslizas las puntas en abanico, llevas el peso a las puntas y deslizas los talones y los pies se ubican de forma natural al ancho de los hombros. Las manos giran, tienen una ola de chi y van bajando y al mismo tiempo las rodillas van subiendo, disculpa, y al mismo tiempo las rodillas van bajando. Sostenemos una bola de chi. Pero aparece, parece que la sostienen las manos, los brazos. Pero en realidad la bola de chi eres todo tú, toda tú. Y puedes sentirla en la profundidad, en la espalda, en la zona lumbar. Puedes sentirla en los pies, en las manos, en la cabeza, y a la vez en tus manos. Y vamos a respirar, y en cada inhalación vamos a expandir, a dejar esa expansión de la inhalación, y en cada exhalación vamos a a relajar y en la relajación nos hacemos un poquito más pequeños y en la inhalación un poquito más grandes en todas direcciones. Acompasados con toda la naturaleza en el centro del universo somos un solo cuerpo, un solo corazón. No te entreveres si alguna vez aparece la exhalación. Cuando expandes no pasa nada. Simplemente relaja y olvídate de ti, siente la completud, siente todo el campo. Abarca más allá de toda la vida que hay alrededor, la gente, los perros, los gatos, las plantas. El vecino que corta leña. Olvídate de todo eso y ve más allá. Somos un ser enorme en el centro del universo. Y a la vez, la conciencia pura, autoconsciente, Está ubicada en el centro del abdomen, en lo profundo. Durmiendo sin dormir. Chou shen rong rong. Abarcando toda la experiencia vital y a la vez observando sin observar, durmiendo sin dormir. En esta práctica, un segundo es ¿eh? la eternidad. Mm. Descansas y observas cómo todo entra en armonía, como todo se nutre. Cada respiración es cada vez más sutil y más profunda y más pura y más abundante. Sueltas toda expectativa y todo resultado. Te rindes por completo. Te rindes por completo a la saludable corazonada. Confías de forma natural sin tener que decirte voy a confiar claramente algo en ti sabe sabe que esto es real sabe que esto es abundancia sabe que esta experiencia es Perfecta, todo es amor. Y ahora, despacito, vamos a elevar la coronilla como si tirara algo de esa fontanela posterior de ese Pai hui. Y se deslizan los pies en el chi. Los pies de chi en el chi de la tierra. Se juntan. Y vamos a explorar, elevar. Y va por dentro esa bola de chi, y también va entre las manos. Y es todo el universo. Sube por encima de la cabeza. Estiramos. Estiramos. Y cuando estiramos, se abren muchos espacios que suelen estar comprimidos. Entre las articulaciones de la columna. Entre los espacios intercostales, entre las articulaciones de los hombros, codos, muñecas, dedos, de las manos y las manos, caderas, rodillas, tobillos, pies y dedos de los pies, todo se abre. Observa cómo se abre. Simplemente dices se abre. <ríe> estiramos más, estiramos más. Y comenzamos a verter el chi más puro con esas manos de chi gigantes a través de la cabeza, el cuello, el pecho, el abdomen. Observa cómo, o explora, observa cómo, observa cómo la sensación interna es de que no hay, no hay separación entre los órganos. Son todos de chi, no hay límites entre uno y otro. Y ese chi es muy fino y muy puro. Los huesos y los músculos también son de chi. Seguimos vertiendo. a través de toda la columna, y ahora el cuerpo comienza a doblarse a través del sacro, el coxis, la cadera. Nuestras conciencias unificadas en una sola van a través del campo de conciencia, de glúteos, muslos, rodillas, piernas, tobillos y pies desde los pies, y soltamos cabeza y cuello, soltamos los brazos. Soltamos, vamos profundo, profundo, sin hacer fuerzas, todo desde el cuerpo de Chi. Es toda información muy puro. Las manos gigantes y brillantes de Chi giran, las palmas se enfrentan y sostienen una preciosa bola de Chi de la Tierra. La conectas directamente con todo el canal central que va todo por delante de la columna y la columna toda de chi. Y va subiendo desde Huillín, desde el periné, atravesando todos los espacios. Todo es naturalmente hermoso. Y sigue subiendo por encima de la cabeza. Y llevas la cabeza un poquitito hacia atrás. El mentón también. Como si se arqueara un poquito la espalda. Estiramos un poquito más. Para que se abra bien todo el espacio. Se haga más amplio, luminoso y brillante. Las manos en el centro de la galaxia. Y comienzan a verter. Si quieres, exhalando. Y luego ya respiras de forma natural y sientes cómo todo el chi ha cambiado. La sensación interna. Todo el en medio, el pecho, el abdomen, tantien bajo. A través de toda la columna, a través de los miembros inferiores. La conciencia va a través, a través, atravesando espacios vacíos, sueltas, observas las escápulas, hombros, brazos, codos, antebrazos, muñecas, manos, dedos de las manos, y desaparecen en lo profundo del chi brillante de la tierra, las brillantes manos de chi. Y toman una gran bola de chi y conectas directamente con todo el espacio interno. Un gran canal de chi, el canal central desde el, el periné hasta la coronilla. Todo es brillante, cálido, lleno de vitalidad, hermoso, realmente hermoso. Y esa belleza... Va más allá de lo externo, es la belleza del chi fluyendo. Esa es la abundancia, la primera abundancia. Reconocer esa abundancia hace que nuestra vida sea abundante, abierta. Vertemos. Tanti en alto, cuello. Tanti en medio. En bajo, y la completud, brazos, piernas, la completud, toda la naturaleza y todo el universo y sellamos esa completud en el ombligo con las manos, el sello del amor. <risa> y nos reímos porque sí, porque jugamos porque volvemos a ser niñas y niños, porque la vida es juego. Y es una característica del ser humano, diferente a todas las otras especies animales en el sentido del juego. El ser humano es el único animal que juega, no importa la edad. El resto de los seres mamíferos, de los mamíferos, Juegan en sus etapas de cachorros. El ser humano juega durante toda su vida. Así que jugamos, nos reímos de nada. Valoramos, apreciamos nuestra naturalidad. Nos sorprendemos con las de los otros. Nos amamos respetamos, así va cambiando nuestra vida, nuestro cuerpo y el mundo. Respiramos en el tantio, ¿ven? ¿eh? Juego, juega, risa, sonrisa. Sonrisa interior, organización del campo. La saludable corazonada. Relajamos las manos. Giramos los hombros. Si tienes un árbol cerca, lo abrazas. ¡Aguarita! ¡Jun Joan Linton! Oh, Joan Linton. <ríe> hola hola bueno pues voy a detener la grabación ahora muchísimas gracias.